Hola amigos, bienvenidos a este vídeo, vamos a ir al grano porque lo que vamos a ver hoy es muy fácil, no requiere explicación ya lo habéis visto en el título, vamos a ponerle el fondo blanco a cualquier imagen de una forma muy rápida, gratuita con la máxima calidad y en pocos clics simplemente vamos a ir a esta página, dejaré el enlace en la descripción del vídeo, luego vamos a free tools fondo blanco le vamos a estar y cargamos una imagen también podemos arrastrarla ya lo tenemos vamos a hacer una prueba con otra imagen para que lo vean bueno aquí tenemos el antes y el después fácilmente para que veamos cómo cambia para cargar otra le damos aquí para resetear y arrastramos otra esa aquí Tarda como 4 o 5 segundos. Aquí tenemos el botón de descarga. Vamos a ver si la imagen tiene buena calidad. Sí, en HD está bastante bien. Bueno, ¿qué os ha parecido? Quería pediros que si conocen alguna aplicación mejor que haga esto, pues me lo hagan saber. Bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Que tengan un buen día. Chao.